Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast diario de negocios, cannabis y política. Este es un espacio en el cual estás encontrando todos los tips de inversión, todas las nuevas eh, tendencias que está habiendo en este nuevo creciente mercado legal de la marihuana. Yo soy Pablo Luna, presidente fundador del Grupo Canamich y el día de hoy es lunes, lunes del mercado recreativo, pero hoy vamos a hablar del mercado recreativo desde un punto de vista más responsable y el día de hoy nos, nos acompaña el licenciado Arnold Tinoco del, del despacho de Tinoco este, y asociados. Para, vamos a hablar del permiso de cofepris, escúchelo bien. Y también eh, vamos a, a hacerle llegar ese servicio que estamos desarrollando aquí con el licenciado Tinoco y tu despacho de Tinoco y asociados y el cuerpo internacional eh, diplomático de derechos humanos y pueblos indígenas. También vamos a estar colaborando con ellos para todo lo que tiene que ver de los permisos y vamos a comenzar el día de hoy recuerden recuerden, recuerden que eh, vamos a, a dar cada uno de esos eh, pasos pero para empezar es el permiso licenciado Pinoco que tú explícanos un poquito por ejemplo todos los que estamos en, metidos en el mundo canábico ya sabemos ya decimos ah pues es el permiso de cofeprís es lo, lo de, para el uso lúdico para el uso personal pero, por ejemplo, alguien de ceros, alguien que dice, ¿sabes qué? Me interesa entrar a la industria de la, de la marihuana, pero quiero comenzar con mi permiso de autoconsumo. ¿Cómo, cómo le podrías explicar a alguien que, que, que está en cero completamente? Bueno, buenas noches a todos. Este, aquí soy yo, el licenciado Pinoco, y este, les voy a hablar sobre el permiso. Como menciona Pablo, eh, después del año pasado hubo una declaratoria de inconstitucionalidad y lo que quiere decir eso, que, que ya después de eso ya nos ocupaba recurrir al amparo para que puedas, pudieras tú este, eh, fumar como adulto responsable. De cannabis ahora, ahora es a través de un permiso que es a través de Cris. Y, pues, aquí en, en el despacho jurídico Tinoco y asociados este, podemos tramitar eso conjuntamente con el cuerpo diplomático de derechos humanos. Eh, Después de esa declaratoria de inconstitucionalidad eh, dio el, la Corte eh, el libre desarrollo de la personalidad, que está consagrado en el artículo primero de la Constitución, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yes. Ok, perfecto. Eh, ya habíamos platicado con el licenciado Pinoco el paso a paso pero hubo muchas personas que me, me dijeron, ¿sabes qué? Pásame el número del despacho del licenciado Tinoco, pásame el número o dónde saco mi permiso porque yo no tengo tiempo. ya hay un video donde explicamos paso a paso, bueno, digo explicamos, porque el que me explica pues, es el licenciado Tinoco, este, donde explica paso a paso de cómo tramitar tu permiso de copepris, eh, donde tú lo puedes hacer así de que busque el video por acá. Pero el día de hoy, pues, a todas aquellas personas que, que no tienen tiempo, que tienen mucha chamba, que están en su trabajo, eh, van a poder empezar a tramitarlo. Obviamente nada más tiene validez en el territorio nacional y su permiso ante Coferpris. Eh, ¿Cuántas plantas podrían tener? ¿Cuáles son los derechos que tienen con ese permiso? Rico? ¿Nos puedes explicar un poquito mejor? Sí, ahorita el lineamiento que establece la regulación canábica actual, más permite seis plantas. Por lo cual, que si vives con hijos, tienes que tener un cuarto adaptado especial, con llave, para que no puedan entrar. Al igual que cuando estés consumiendo el cannabis, que no va a afectar a los terceros. Y ahorita la Ley General de Salud nos permite deportar 5 gramos, pero ya más adelante va a regularse para que se pueda ser 28 gramos. Ok, excelente. ¿Qué pasa, por ejemplo, a, a, a muchas personas les va a causar esta duda? ¿Qué pasa si ya tramitaron su permiso con el despacho de y con el grupo diplomático, y, y ya tienen su hoja, su permiso de, de, de autoconsumo? ¿Qué pasa si ellos traen cinco gramos, por así decirlo, pero ya tienen su permiso? ¿Qué pasa si los detiene la policía? ¿Qué, qué, qué es lo que va a proceder ahí si ya tienen un permiso? Porque es una duda que tienen muchos... ¿Cuál es lo, es, lo que, es lo que te he ido de pasar? ¿no? Porque bueno, puede pasar muchas cosas. Mira, es, pues, ser, siendo sincero, pues, vivimos en México. Entonces, aquí pues, siempre prepa preparen sus torcuanas, como este meme. <ríe> si vas a salir a la calle a policiar, o sea, salgan con dinero. <ríe> es igual. Pero, pues, ciertamente, pues, hablando bien, eh, con tu permiso, ya no te la pueden hacer de emoción los policías. O sea, tienen que respetar tu libre desarrollo, tu derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Como te digo, aquí con el cuerpo diplomático de derechos humanos y pueblos indígenas, pues eso es lo que se hace valer, los, los derechos humanos. Entonces no pueden eh, negarte el permiso, no pueden negarte los, las autoridades a que tú puedas portar legalmente. Excelente. Entonces, si tú que nos estás viendo, quieres ese permiso o conoces a alguien y quiere ese permiso, mándenos un mensaje aquí a la página, vamos a estar recogiendo todos sus datos, para verlos aquí con, con el licenciado Tinoco, para que en su despacho les empiecen a tramitar. ¿Cuánto tiempo dura? Por ejemplo, yo lo meto hoy, hoy estamos a, ¿qué? 3, 4, 3 de octubre, este lo meto hoy. Y más o menos, ¿cuándo? Porque sé que está raro, ¿no? Pero ¿cuándo sería más o menos? Aproximadamente de tres a cuatro meses ya es cuando nos dan la respuesta total. Pero como les digo, como nosotros estamos metiendo las solicitudes con el cuerpo diplomático, toda esta situación ante se tiene que facilitar, o se facilita, más bien diciéndolo bien. Ok, perfecto. Voy un poquito los mensajes, dice Javier Sánchez, gracias. Saludos desde Bolivia, éxitos, te mandamos un fuerte abrazo hasta Bolivia. José Pérez también está por aquí. En el ¿qué despacho es? Es el despacho de Asociados. Puedes dejar aquí sus datos cuando sabes que yo quiero el permiso, los contactamos. ¿Qué precio tiene, el licenciado? Ya sabemos que el trámite es gratuito, pero la gestión del trámite como tal, ¿cuál es el precio que están en un 7 mil pesos, moneda nacional ya que en otros estados se están cobrando de 10 mil a 20 mil pesos y, a, y muchas de las personas o licenciados que los están tramitando los están estafando, diciendo que todavía existen los amparos. Ok, a ver, ahí ya, ya me entró una duda y ahora este Mauricio dice, saludos, yo quiero información. y escucharon? Van ¿Vale? aquí los permisos con licenciado Tinoco. Pueden aquí escribir un mensaje directamente en esta página y lo vamos a realizar o con el despacho aquí del Instituto Tinojo, ¿qué, ¿qué es la diferencia y por qué no se debe de sacar un amparo? ¿Cuál es la diferencia entre un amparo y un permiso? ¿Por qué antes eran amparos? ¿Por qué ahora son permisos? ¿Tú que eres el experto en esa materia? ¿Puedes ilustrar un poquito más? Sí, mira, un amparo es un juicio donde tú lo promueves, o sea, un licenciado te lo promueve por, por un, una institución gubernamental de violó los derechos humanos, en tal caso antes feliz. Que no te dejaba eh, consumir legalmente. Entonces, el recurso era la amparo, pero a, hace un año, en el, creo que fue julio 28, nos dieron ahora en la Suprema Corte el, el libre desarrollo de la personalidad a través del permiso que tú solicitas a través del Corte Cris. Esto lleva un poco amparo. Ya no se le da la amparo, porque si ya existe una declaratoria de inconstitucionalidad, ya dentro de la ley de amparo, ya no, ya no es relevante promoverlo, porque ya te están dando el permiso ante cofrepris. O sea, ya están violando tu derecho, por así decirlo. Exactamente. Pero de todos modos, este, tienes que promover el, el permiso, y es más fácil hacerlo a través de un licenciado que tú mismo, porque a, a muchas de las gentes que lo promueven por sí mismo, pues tienen muchas trabas dentro del sistema cuando van a, a solicitar la cita. O cuando este, a la hora de que sí les reciben el permiso, les dan una negativa, como si todavía no existiera el permiso. Entonces tú tienes que, aparte de hacer una denuncia por, la, por el incumplimiento de, de la declaratoria de inconstitucionalidad. Ok, pero para que no se hagan bolas, mejor manden su mensaje, digan, sabes que yo quiero mi... Permiso de autoconsumo, mi permiso, please, y nosotros lo vamos a canalizar directamente con el licenciado Tinoco y con el cuerpo diplomático para canalizarle lo más pronto posible su permiso. No amparo su permiso aquí. Dice: A ver, aquí hay una pregunta que se para, para aquí. Una pregunta dice: ¿Hay un conocimiento con el licenciado ya que el amparo sigue siendo utilizado? Pues porque a pesar de que existe la declaratoria, sigue necesitando por omisión o por incumplimiento de la declaratoria del juzgado del distrito. Esa es una opinión de aquí de William Rodri. Este, ¿Qué opinas de eso, Luis? Pero lo debemos señalar, ¿no? lo bien. Ahí no coincido con el licenciado, ya que el amparo sigue siendo utilizado. O sea, que hay gente que sigue llama, puesto que a pesar de que existe la declaratoria, te sigue necesitando por omisión o por incumplimiento de la declaratoria en un juzgado del distrito. Mira, se los voy a explicar otra vez, ya no es un amparo ya tú solicitas ante cofrir el permiso. Ellos si te lo niegan, ahora tú tienes que mover una denuncia por el incumplimiento de, de la declaratoria de inconstitucionalidad. Entonces ya no, ¿por qué revisen los de amparo? Cuando ya existe tal, ya no, ya no es. Ya, ya, no, ya, procede. ya no procede. Okay. <coughs> Puede proceder, sí. pero por otra, otro derecho que tú que quieras hacer, valer. Pero para el, la, el libre desarrollo de la personalidad ya no existe. Ok, dice Emanuel Castillo. ¿Me puedes mandar toda la información, Pablo? Por favor, claro que sí, mi estimado Emanuel. Hoy vamos a poner en contacto contigo. Eh, saludos a todos, buenas vibras de Europa. Yo, como la uso? Para presión alta, con mi permiso, no sé, a ver, que ¿se me borraron los mensajes? Me, a ver, no sé, ¿puedo ser defensor de WIC o no, y no sé unirme a una asociación eh, eh, donde trae conferencias solo para qué sirven estos casos? Pues mira, conferencias aquí nosotros damos seguido en Calamiche de redes sociales, no damos a nosotros, ahí un quise cuando la de en Santiago. Este, pero si quieres tu permiso, contáctanos directamente aquí a esta página. Vamos a canalizar con el licenciado Tinoco y su despacho y vamos a seguirle ya de nuevo. Dice, Santiago Fonseca, ¿la cofeturis tiene alguna ley orgánica? Saludos, hermano. ¿Tiene? me imagino que sí, ¿no? cada institución tiene que tener su ley orgánica. Dice, una pregunta, ¿cómo puedo tener mi propio autocultivo? Tattoo 0.1, tener tu propio autocultivo, lo primero que tienes que hacer, Javier, es tener tu propio permiso, Creo que es lo que nos estás explicando aquí, el licenciado Tinoco. Este, ese permiso tú puedes atravesar toda una odisea y hacerlo tú solo, si no puedes aquí pagar los honorarios de las personas que están gestionando el, este permiso de Concepriz, tanto del despacho de no y asociados con el cuerpo diplomático. Un ya está. Ok, pues ahí lo tienen. Si quieres mandar un mensaje, o si sea, quieres aportarnos algo más, para que toda la gente que nos sigue lo tenga en cuenta y no se lo chamaqueen. ¿Eh? Pues si quieres ¿quieren más información, mándenme un mensaje personal a, a, a mi página de Facebook, que, que es despacho y no asociados. Y si quieren, podemos hacer una, una cita virtual o una cita que aquí en Morelia, pues tenemos ver una de los dos dos que tengo Entonces, eh, otra cosa, este, si tienen más información y todavía no entro, porque hay mucha gente que está salvando, les pueden enseñarles también. o el mío, porque yo estoy personalmente tramitando el mío, mi, mi comprobante, para uh, pues, que, que no, no nadie, nadie y que aquí todo es Estamos aquí, perfecto, ¿no? mis estimados. Ya escuchaban pues, aquí licenciados Si quieren su, su permiso, ahora quiero unos nuevos comentarios. Me comunico con ustedes. Entonces, muchas gracias. Tengo una duda respecto a mi consumo. A ver, escribe la. Dice, me gustaría saber en dónde puedo denunciar, ya que aún así usted dice que se puede hacer, acá el señor murió, se puede hacer una denuncia de por la pero esta denuncia me dijeron que se hace por medio de la ah, Si me pudieras decir cómo se denuncia a CoverPlis, aquí, pues bien, no ya, si quieren que les te dan una asesoría digital para la sala, el licenciado no por su despacho. Cualquier problemática problema. que tenga ahí con surprise y licenciado este, y no como es, es, es, es, especialista como, con todo su despacho. Exactamente, Exactamente. como dice eh, Pablo, si sí, sí, sí, sí, la de persona de William quiere que, que yo le haga su denuncia, porque ya, ya le dio a otra, otra vez por y su consumo responsable, responsable y de adulto de cannabis, cannabis. pues no mande un mensaje y yo le voy a mandar esta denuncia sí. para que sí. pueda se puedan sí. dar Ya se hizo aquí, ya se hizo entonces... Pues manden, aquí aparece obviamente en el perfil del licenciado Tinoco. De todas maneras, suelto los mensajes, vamos a ponerlo aquí en claro a de su página, donde también le tienen que escribir. Y no sé si tengan alguna otra pregunta, parece que ya no. Saludos desde Tamaulipas, un abrazo por Tamaulipas, William Rodley. Un abrazo. Pues es cuánto, compañeros? Ya, ya saben, los acompañan en que Pueden ver aquí estamos hablando sobre lo del permiso de los que y cómo pueden tratarlo con el despacho de los movimientos sociales y el Cuerpo Internacional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Eh, nos vemos hasta la próxima, Nick. Muchas gracias por acompañarnos, por despejar todas esas dudas, porque hay mucha ignorancia, hay mucha gente aprovechándose también. Entonces, qué bueno que te vienes eh, pues, de una forma completamente gratuita a, a despejar todas esas dudas. Hasta la hasta próxima, Nick no se es, es cuando pide.